Celebramos la colombianidad con Leo R. Drawings. No olvides suscribirte, darle like y compartir nuestros videos. Y bueno amigos, para esta tarjeta espectacular de la colombianidad en la cual celebramos la independencia de Colombia, hoy 20 de julio, nos inspiramos en el patriotismo que representa a los colombianos por ello escogimos la forma del corazón y por ello escogimos un sombrero volteado que es una de las representaciones eh, del patrimonio de colombia bien amigos entonces los colores ya saben que son el amarillo el azul y el rojo usted puede usar marcadores o puede usar vinilos o puede usar cualquier otro pigmento que le dé este color tan espectacular Listo. También usamos un poco de la oración patria para inspirar ese fervor de ser colombiano y para resaltar esos valores patrios que en muchas ocasiones se están perdiendo. ¿sí? Desafortunadamente hoy en día eh, ya no es eh, tan simbólico la celebración de... Estos días patrios, pero nosotros acá en nuestro canal Leo Art queremos resaltar ese sentido patrio, ese amor por la bandera, ese amor por el escudo, por esas montañas, por esas colinas hermosas que poseemos. Bien amigos, entonces pasamos al dibujo, recuerden que en este caso vamos a tratar de, con la bandera de Colombia, dar una forma de corazón, ¿sí? Así como lo están viendo en la imagen, vamos a ir trazando líneas, podemos ir sacando las formas como queramos, ellas van a ir saliendo siempre y cuando tengamos eh, paciencia. Recuerden no marcar muy fuerte las líneas porque en este caso vamos a tratar de borrar eh, cuando estemos eh, pintando. Bien amigos leo artistas y ya nuestro dibujo está listo para pasar. Por, por y por proceso de pintura listo iniciamos con el amarillo yo voy a usar marcadores pero ustedes pueden usar también colores o pueden usar eh, pintura vinilo la pintura que tú tengas trata de eh, marcar e ir borrando para que eh, como el color amarillo por ejemplo es tan suave entonces no te vaya a pasar lo que me pasó a mí en este caso, que se me quedaron viendo unas líneas de lápiz. Por eso cada que voy aplicando el color voy borrando porque no quiero que esto interfiera con la calidad del dibujo. Así vamos marcando, vamos completando la bandera. Ya ustedes van viendo esa forma espectacular que va tomando. Y en la parte inferior logramos también una eh, bandera en franja. Y vamos a usarla para poner una palabrita ahorita. Nuestro sombrero, no use lápiz en él, simplemente lo eh, dibujé con el color amarillo y le voy a dar la forma con el marcador negro. Listo. Como siempre, eh, en muchos de mis dibujos utilizamos el delineado porque esto ayuda a que la calidad de la imagen sea mucho mejor. Y ahora vamos a la frase. La frase que utilizamos en este, en este post, en esta tarjeta, en esta cartelera, como tú la quieras usar, eh, fue extraída de la oración patria. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. En la descripción del video te voy a dejar la oración completa para que tú te la aprendas, ¿sí? Para que tú la practiques y para que eh, revivas ese fervor, esa ese amor por nuestra Colombia. Bien amigos, y ya finalizando nuestro trabajo, nuestra obra de arte, entonces lo que vamos a hacer es que usando un poco de vinilo amarillo y una espuma, vamos a aplicarle salpicaditamente por el borde, primero el amarillo, porque quiero que quede en la parte de atrás y luego con el color negro vamos a hacer lo mismo y esto hará que nuestra imagen de Colombia, patria mía y nuestro corazón resalte mucho más en estos colores, listo, no olviden amigos entonces suscribirse, no olviden darle like y compartir para que nuestros videos y nuestro contenido llegue a muchos más eh, suscriptores y a muchas más personas, listo, no siendo más los dejo celebrando la colombianidad hoy 20 de julio, amigos y amigas Leo Artistas y en los comentarios puedes escribirme qué tal te pareció el video y qué otros quieres que hagamos. Recuerda que estoy atento a tus inquietudes y a tus opiniones. Bien amigos, bye bye, los dejo un fuerte abrazo.